En el siguiente vídeo les presentamos las principales características y opciones del campus virtual de la Universidad de La Laguna. Desde la web de la Universidad podemos acceder al campus virtual o bien a través de la dirección campusvirtual.ul.es. Al acceder al campus virtual nos encontramos como página principal el entorno institucional del curso académico actual. En esta misma página tenemos acceso a varios menús y opciones. En la parte superior izquierda, a la web de la universidad y al campus virtual. En la derecha, los servicios telemáticos como el portal, sede electrónica, correo, biblioteca, entre otros. También a la web de la universidad, su directorio y redes sociales. Además, tenemos acceso a los diferentes entornos que forman parte del campus virtual. Nos encontramos con el entorno institucional por curso académico, donde se ubican las aulas virtuales de las asignaturas de las titulaciones oficiales. También tenemos acceso al entorno de orientación y tutoría, donde se encuentran las aulas virtuales del plan de acción tutorial por titulación. Existe un entorno específico para los títulos propios. Las acciones formativas que se imparten en la universidad se recogen en el entorno de formación. Para los equipos de trabajo como comisiones, equipos de investigación, de los proyectos de innovación, se ha creado un entorno colaborativo de trabajo. En escuelas y facultades están las aulas virtuales para el desarrollo de determinadas actividades de los centros. Y en el entorno OCW podemos acceder a materiales o contenidos en abierto. Como se puede apreciar, a cada uno de estos entornos se le ha asignado un color que los diferencia. En soporte UDV accedemos a los datos de contacto y enlaces de interés del soporte técnico del campus virtual. Si queremos acceder a un aula virtual de una asignatura, lo primero que debemos hacer es seleccionar el entorno institucional. En este caso, hemos seleccionado el entorno institucional 2022-2023. A continuación, seleccionamos facultad o centro de estudios. En la siguiente ventana, nos tendremos que identificar como usuario usuaria, ULL o como persona externa. Si tenemos credenciales institucionales como estudiante, personal docente, investigador o investigadora o personal de administración y servicios, accedemos por la opción Iniciar sesión con credencial ULL. Nos identificamos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Si accedemos a la opción de personas externas, cumplimentamos el formulario con nuestro nombre de usuario y contraseña que nos han asignado desde el soporte técnico del campus virtual. En esta ocasión hemos accedido al entorno de Ciencia 22 -23. La primera vez que accedemos a cualquier entorno, tenemos que aceptar el pliego de términos y condiciones de uso del campus virtual. Procedemos a su lectura y en la parte inferior confirmamos el acuerdo. La siguiente ventana es el área personal de trabajo o página principal del entorno. Aquí se encuentra el listado de las aulas virtuales de las asignaturas o cursos. También podremos ir recargando aulas virtuales que tengamos en otros entornos. La primera vez el sistema va a cargar automáticamente el listado de Aula. En ocasiones posteriores para ir actualizando el listado tendremos que activar el botón de recargar que encontraremos en la parte inferior. En la parte superior tenemos acceso a las notificaciones y mensajería de este entorno, así como el acceso a los otros entornos. Si desplegamos la pestaña que está junto a nuestro nombre y apellidos, podremos acceder a la opción de perfil para complementar nuestros datos y adjuntar nuestra foto personal. Por último, no olviden que al terminar de trabajar o realizar las actividades en cualquiera de los entornos, deben cerrar la sesión. Asimismo, si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia sobre el procedimiento, deben contactar con el soporte técnico del Campus Virtual.